El día de ayer, domingo 28 de febrero, se llevó a cabo con gran éxito la conclusión de la Fiesta de la Fertilidad 2022, en donde se realizó la quita bandera y entrega de la bandera a la nueva mayordomía del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino Peregrino. Esta tradición mixcahualense de origen prehispánico tiene lugar en la ermita de los santos patronos y representa un antiguo rito de la fertilidad. Como hace ocho días, Ambas mayordomías, en compañía de las imágenes de San Antonio, San Nicolás y San Pedro, salen en procesión del barrio de los Tigres para llevar a cabo la celebración eucarística oficiada por el padre Juan Diego Pérez Hernández. Al finalizar la Santa Misa, se continúa caminando hasta arribar a la ermita del barrio de Tashuadá. Al llegar a la ermita de San Nicolás de Tolentino Peregrino, se hace entrega de la cruz, que de igual manera será llevada a la casa de la nueva mayordomía el próximo martes, quienes encabezarán los festejos del próximo año, destacando que por primera vez será una mayordomía conformada en su mayoría por hombres y mujeres jóvenes. Un aplauso muy fuerte para esta familia que año con año da la cruz a señor San Nicolás. Ya la la esposa del señor ya no está pero ella debe estar bien contenta porque siguen con su encargo que les dejara a sus nietos allá al frente cruz este, rica por favor la finalidad es la misma, seguir conservando nuestras tradiciones y que al pueblo de Mixquiahuala le vaya bien, que las cosechas sean mejor que el año pasado, que los pueblos vivan unidos, ya por la tarde-noche se da continuidad al baile o brinco con la bandera, recorriendo la ermita de un lado a otro. Para finalizar, la mayordomía de San Antonio de Padua será la encargada en conjunto con la autoridad municipal de quitar la bandera, que será puesta en manos de la mayordomía entrante, Previo a un juramento que deben de hacer para sellar tal compromiso. Así, así, así, así, anden así, por favor. Una Diana, música y un aplauso muy fuerte para esta nueva comunidad. Sí, en la segunda vuelta, nos vamos por favor. Piense la vuelta, por favor. Despacito, ¿eh? también de venida, muy despacito, por favor. Vámonos despacio, por favor. Sí. La mayordomía del señor, de señor San Antonio, ponen en sus manos este símbolo, este símbolo tan, sagrado, tan sagrado de estas tradiciones, de estas tradiciones que Mexiagua la tiene. tiene. Juran ustedes, Juran ustedes honrarla, honrarla, honrarla venerarla, venerarla y defenderla, y defenderla si, es preciso, si es preciso con su propia vida. Con su propia vida. Sí, imploramos. ¿Sí? Un aplauso muy fuerte para esta ¿Sí? mayoría. ¿Sí? Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquietal al Día. Si van y vienen y se la pasan a sus mayordomas, por favor, si son tan amables. Una diana, músicos, muy fuerte, por favor. Un aplauso a todas las personas que se encuentran hoy. La